Todo comenzaría antes del torneo del poder, Goku se encontraba entrenando en el planeta del señor Bills, y en eso Whis le comenta a Goku que si no le gustaría ser el próximo dios de la destrucción, y en eso Goku se queda pensativo y recuerda las palabras que le dijo Vegeta, que él sería el próximo dios de la destrucción, y Goku para no quitarle ese puesto le dijo al señor Whis que no, que a él no le interesaba ese puesto y en eso Wii, oui, sin decir ni una sola palabra, continuaron con su entrenamiento. Y mientras tanto, en un rincón del universo Siete, se encontraba una raza de demonios que era milenaria, que a pesar de su gran poder y llegaban a rivalizar con los ángeles, nunca se dieron a conocer, ya que se exponían a que el rey del todo, Zenosama, los llegara a borrar de la existencia. Y por lo tanto, el rey demonio Bael con su gran poder, Decidió esconder el planeta, haciéndolo invisible a la vista de los dioses y ángeles, ni Senosama sabía de su existencia. Pero en el planeta demoníaco, el rey demonio Bael tenía una hija que se llamaba Asumi. Azumi se encontraba entrenando en una habitación parecida a la habitación de la Tierra. Azumi incrementa demasiado su poder y no se da cuenta que crea un portal. El portal la traga al instante, sacándola al exterior del universo 7. Asumi al darse cuenta baja su poder al instante, tratando de que no la detectara, intentó regresar a su planeta pero era imposible, en eso Asumi se dirige vagando en el universo, Asumi baja rápidamente a un planeta cercano, que era el planeta Nameku. mientras tanto Goku seguía en el planeta del señor Bills, Bills recibe una llamada, que era el sumo sacerdote, comunicándole que va a ser Zenosama un nuevo torneo del poder y por lo tanto ya nada más serían 10 peleadores por universo en eso el sumo sacerdote se va y Whis le dice a Goku que encontrara los 10 peleadores para el torneo del poder en eso Goku se comunica con Bulma y le dice que le comunica los guerreros Z del nuevo torneo del poder Goku se dirige vagando en el universo tratando de encontrar a un ser poderoso al rendirse regresa con Bulma y le pide las esferas del dragón para pedir el deseo de ver si hay alguien poderoso en el universo 7. Y en eso Bulma enojada le dice que no. Que ya ocuparon las esferas del dragón. Y que era imposible que pidiera el deseo. Y en eso Goku se acuerda que en el planeta Nameku. También existen unas esferas del dragón. Goku se le tra transporta al planeta Nameku. Y le pide al gran patriarca. Y en eso Asumi se acerca a Goku. Goku no se dio cuenta y Asumi ya estaba atrás de él. Goku se espantó y le dice. ¿Tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y en eso Asumi le contesta que a él no le interesaba. Goku le pide una pelea. Ya que a Asumi también le gustaba pelear, acepta la pelea. En eso empezaron a pelear. Y mientras tanto en la tierra, Bills llegó al planeta Tierra. Se dirigió con Bulma y los guerreros Zeta, diciéndoles que Goku era un peligro. En eso Bulma le dice que no hay problema señor Bills, Ya sabemos cómo podremos eliminarlo. Vamos a pedirle ayuda al gran Shenlong para tratar de encerrarlo en la habitación del tiempo. Ya que si lo matábamos, el gran Senosama podría darse cuenta de ello y podría eliminar al universo 7. En eso, Bills accede y le dice, entonces invoca al gran Shenlong para ver qué pasa. En eso, Bulma invoca al gran Shenlong. Shenlong aparece y le dice, ¿cuáles son tus tres deseos? Número 1. Quiero que un día terrestre sean 10 años en la habitación del tiempo. Número 2. Quiero que teletransportes a Goku a la habitación del tiempo. Y Número 3. Quiero que elimines la puerta de la habitación del tiempo. Shenlong le dice, ya quedó, mientras tanto en la Mekusein, Asumi y Goku seguían peleando, y en eso aparece un agujero de gusano tragando a Goku de inmediato, Goku apareciendo en la habitación del tiempo sorprendido al ver que la puerta estaba destruida, y en esa Dende se comunica con el gran patriarca y le dice que invoca a Polunga para que pida su inmortalidad y la juventud eterna son Goku. Ya que Dendele empieza a contar a Gran Patriaca lo que sucedió aquí en la tierra con sus amigos de Goku. Que lo traicionaron y lo encerraron en la habitación del tiempo. Y que sin su poder no podrán ganar el gran torneo del poder. Y en eso Asumi le dice a Gran Patriarca que si también la puede mandar a la habitación del tiempo con Son Goku. Ya que quería entrenar con él. En eso Gran Patriaca pide como último deseo que Asumi también vaya a la habitación del tiempo. Asumi al llegar... Ve a Goku y le cuenta todo lo que pasó, que sus amigos lo traicionaron, parte que Milk se la pasaba con Yamcha, en eso Goku se enfurece, descontrolando su poder, Asumi al darse cuenta le da un golpe noqueándolo, Goku al despertar ve a Asumi y le dice que se va a vengar, que no va a dejar esto así, Asumi le dice que sí, que está bien, nada más que necesita hacerse más fuerte, ya que se aproxima un torneo del poder. Y ahí los puedes hacer pedazos. Hay que salir de aquí lo más rápido posible. En eso empiezan a entrenar. Asumi al ser un demonio le enseña poderes demoníacos. Le enseña a controlar Masuki, Le enseña que no tenga desgaste cuando usa el Kaioken. Goku se sorprende lo poderosa que es Asumi, Ya que todo ese tiempo no la ha podido dar ni un solo golpe. Hasta piensa que es más poderosa que el señor Bills. Lo que Goku no sabía era que Asumi ya rivalizaba con el 60% del sumo sacerdote. Ya que como Asume al igual que Goku le gustaba entrenar. Ella se la pasó entrenando siempre en la habitación del tiempo incrementando mucho su poder. En la tierra habían pasado 10 días. Y Vegeta ya había recolectado a los guerreros que iban a participar en el torneo del poder. Se dirigieron al planeta del señor Bills para entrenar y hacerse un poco más fuertes para el torneo del poder. Mientras tanto, en la habitación del tiempo, Goku ya había dominado el ultra instinto. Y Asumi, al pasar tanto tiempo con Goku encerrado en la habitación del tiempo, le empezó a llamar la atención. Asumi no sabía lo que le estaba pasando, ya que nunca había sentido eso por nadie, porque siempre se la pasaba entrenando ella en su planeta. Y al pasar otros 100 años en la habitación del tiempo, Goku ya dominaba el ultra instinto fase 3. Asumi se acerca a Goku y le dice que porque estaba en la Tierra si él es un Saiyajin, que él no pertenecía al planeta Tierra. Todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido hasta la fecha. En eso Asumi se da cuenta que Goku tenía una cola y eso lo hacía potenciar su poder. Así que Asumi por su poder demoníaco le crea una nueva cola. Goku se sorprende por las habilidades que tiene Asumi. Ya que Asumi es un demonio con muchas habilidades. Al igual que los ángeles. Y en eso Asumi crea una nueva luna artificial. Haciendo que Goku se transforme en un gran osaru blanco En eso Asumi se sorprendió por el gran incremento de poder abismal En eso Goku descontrolado ataca a Asumi Dejándola aún muy mal herida ya que la agarró con la guardia baja Y en eso Goku empezó a recordar a Asumi Lo que estaban pasando, todo lo que pasó Y en eso Goku recobrando la memoria Pasando a la nueva transformación fase 4 Dejando sorprendida a Asumi Asumi se recuperó rápido por sus habilidades demoníacas y Goku se sorprendió, y en eso empieza otra vez el nuevo entrenamiento. Mientras tanto, en el planeta del señor Bills, el sumo sacerdote volvió a llamar a Whis, diciéndole que ya más faltarían dos días para iniciar el torneo del poder, que sería en el mundo de la nada. Y en eso Whis se dirige con el señor Bills a comentarle lo que le dijo el sumo sacerdote. Así Bills espantándose, y Whis diciéndole que si fue buena idea haber encerrado a Son Goku en esa habitación del tiempo, ya que con su ayuda hubiera habido más posibilidades de ganar. ...ya que en el universo 11 existe un peleador que supera a su dios destructor. En eso Will se espanta y se dirige con Vegeta y le dice que tienen que entrenar duro... ...ya que en el universo 11 hay un ser más poderoso que un dios destructor. En eso Bullman le dice a Whis que se si había posibilidades de ganar en este torneo. Whis le dice que no, que lamentablemente estamos entre el 1% de ganar ese torneo del poder... Ya que el universo 11 tiene gente muy poderosa. En eso Bills se acerca con Whis y le dice que hay que traer a ese ser poderoso que está en ese planeta. Así siquiera tendríamos un 50 y un 50% de ganar este torneo del poder. Vegeta al escucharlo se sorprende y dice ¿de quién están hablando? Bills no dice nada y dice es un secreto. Ya lo verán el día del torneo del poder. Por lo mientras pongas a entrenar que yo iré personalmente por ese guerrero.